Pues vamos con el siguiente tipo. En este caso vamos a ver las lineales. ¿Cómo son las lineales? ¿Qué forma tienen? Bueno, pues y' más una función de x más una función de x igual a cero. ¿Cómo las vamos a resolver? Estas son todavía un poquito más complicadas porque estamos vamos a tener que trabajar bastante y vamos a tener que usar el teorema de superposición que no lo voy a explicar para no daros mucho la tabarra pero que lo podéis leer por internet y que es una cosa muy sencilla pero que teóricamente es bastante entretenida. Entonces, eh, bueno, vamos a ver cuál es nuestro ejemplo en nuestro caso es y' I menos y0 I de x más seno de x igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a igualar, vamos a quitar esta función de x, entonces vamos a igualar esta 0, o lo mismo que si lo pasáramos aquí restando y lo piéramos, y vamos a resolver la ecuación homogénea asociada, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo es. Lo dicho, eh, dejamos y' menos y seno de x igual a 0. Y nos va a conducir a una de variables separadas. Por lo tanto, y' igual a y seno de x. Este y lo pasamos dividiendo para dejar y a un lado y x a otro lado. Lo pongo aquí para que lo vean más claro. Y lo, lo dicho, cambiamos el y' por diferencial de y respecto a x partido y igual a seno de x. ¿Cómo se hacen estas transformaciones? Bueno, pues el diferencial de X pasa aquí abajo y lo puede pasar multiplicando. Por lo tanto, este diferencial de X nos quedaría aquí. Espero que eso lo hayáis visto bien. Seguro que, por lo que muy listo, lo veis claro. Y entonces, lo dicho, ya que tenemos separada y los diferenciales en su sitio, integramos y nos queda. Eh, uno partido de Y, la integral, ¿verdad? Logaritmo neperiano de Y. Y aquí... Seno de x, la derivada de seno es coseno, la integral es con el signo contrario, ¿vale? Seno, coseno, pues entonces la integral es menos coseno de x, siempre más la integral. Acordado de esta eh, la constante, acordado de esta constante y que la podemos obviar. ¿Qué hacemos? Tenemos una solución un poquito complicatoria. Tenemos que cambiar y despejar este logaritmo para tener I igual a algo, la forma explícita, ¿vale? Entonces vamos a tomar el número B y vamos a ver la siguiente propiedad. Ponemos eh, el número E a ambos lados y he elevado a menos coseno de X. Más C. Entonces, vamos a ver un par de propiedades y borro varios, ¿vale? Si eh, primero he elevado el logaritmo de algo es ese algo, ¿vale? Por tanto, aquí ya tenemos nuestra no I. Si os recordáis de la propiedad de la potencia, eh, cuando hay dos exponentes sumando. Eso significa que es lo mismo que poner e elevado a menos coseno de x por e elevado a c. Pero si nos fijamos, e elevado a c es una constante, ¿verdad? <ríe> Perdón, una constante. Entonces lo vamos a llamar otra vez c. c sub 1. Entonces tenemos que tenemos c sub 1 multiplicando a e elevado a menos coseno de x. Por otro lado tenemos c sub 1 por e elevado a menos coseno de x. Entonces, por el teorema de superposición que ya os he dicho vamos a tener que buscar otra solución de forma que obtengamos que esta solución particular esta solución de la eh, homogénea más una solución particular que vamos a encontrar aquí eh, haciendo unas transformaciones y unas operaciones va a ser de la forma un polinomio que va a llamar cdx más esta solución multiplicando a esta solución que ya hemos encontrado si por ejemplo eh, esto a lo mejor es un poco difícil si, por ejemplo, en vez de teniendo la de multiplicando, hubiésemos tenido, yo qué sé, e elevado a menos coseno de x más c, nuestra solución que vamos a buscar, ¿vale? Esta la vamos a más, solución de la ecuación homogénea, va a ser e elevado a menos coseno de x, espero que lo veáis bien desde cámara, más ese polinomio, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos allá este polinomio aquí que aparece? Pues va a ser de una forma mmm, muy curiosa, ¿verdad? veréis. Vamos a volver, si os fijáis hemos utilizado la imagen, ¿verdad? Vamos a volver a la, a la principal, a la que teníamos al principio, la lineal. Entonces esto ya no nos hace, no hace falta, vamos a dejar solo. Esto de aquí, espero que no sea muy, muy práctico, que os gusten los vídeos sin prácticos y que no sean tan teóricos, porque esto es como resolver el ejercicio. ¿vale? La teoría se supone que la tenéis que la estudiar un poquillo en casa. Entonces... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir esto que tenemos aquí, aquí, de forma que si aparece y' tenemos que derivar nuestra y. Y si aparece y, pues solamente tenemos que poner nuestra y. Entonces, esto queda de la siguiente forma, y'. Por lo tanto, derivada de c de x por elevado a menos coseno de x, siempre respecto al x, menos i, por lo tanto tenemos c de x por elevado a menos coseno de x por seno de x más seno de x igual a 0. Le borro un poco arriba para que no os confundáis. Hasta aquí lo borramos. Entonces ahora vamos a hacer lo que hemos dicho. Derivamos lo que nos queda, ¿verdad? Entonces... Uy, perdón, eso es mejor bajar Para que no nos despechemos del ejercicio. Entonces tenemos esto, derivamos. Cuidado, aquí tenemos un producto, ¿vale? Aquí tenemos x y aquí tenemos x. Esto es un producto, ¿vale? Entonces, la derivada de y será aplicando al regla del producto, derivada de lo primero, digamos implícitamente, por lo segundo sin derivar, más, y con otro gol que se me está quedando otra vez sin tinta aunque esta no sé si, ya, si ya va a pintar peor, eh, derivada de lo segundo, o sea, lo primero sin derivar, más c de x por la derivada de lo segundo. La derivada de lo segundo es e elevado a menos coseno de x, ¿verdad? Y derivamos lo dentro. Coseno de x menos seno de x. Con ese menos se nos va. Pues multiplicando por seno de x. Esta es nuestra derivada. Todo esto tenemos que poner aquí. Por lo tanto, lo tenemos c' de x multiplicando a e elevado a menos coseno de x más. C de x por e elevado a menos coseno de x por seno de x. Y ahora el resto de expresión que tenemos menos c de x por e elevado a menos coseno de x seno de x. Esto sé que es un poquito largo, pero veis vaya a ver a qué fácil se nos queda. Más seno de x igual a cero. Entonces, ya que hemos hecho esta derivada, la borramos. Siempre tener cuidado ahí que hay ahí una regla del producto, ¿vale? Y vemos que tenemos aquí c de x elevado a menos coseno de x por seno de x, y aquí tenemos lo mismo negativo. Si nos fijamos, todo esto, mira qué fácil, ¡Wow! se nos va. ¿Y qué nos queda? Que c' de x por e elevado a menos coseno de x, más seno de x igual a 0. Y nosotros queremos, nuestro primero c' de x, para luego integrarlo, ¿vale? Y obtener c de x. Entonces despejamos c' de x Y otra vez me quedamos simbólico. C' de x es igual a pues, Menos seno de x Lo veis, seno de x pasa para allá Y el elevado a menos coseno de x multiplicando pasa dividiendo Partido elevado a menos coseno de x ¿Pero qué pasa? El elevado a menos coseno de x es lo mismo que 1 partido e elevado a coseno de x. Si tenemos aquí 1 partido e elevado a coseno de x, pasa sumando, ¿vale? Por lo tanto nos queda menos seno de x por e elevado a coseno de x. Y menos más porque si no se iba a bastante feo. Entonces, para buscar nuestro c de x, simplemente tenemos que integrar. Bueno, Entonces tenemos esta solución, ¿verdad? c' de x igual a menos seno de x por e elevado a coseno de x y tenemos que integrarla para evitar nuestra derivada y podemos sustituir aquí y nos damos cuenta si vemos un poco que e elevado a coseno de x menos seno de x es una función y su derivada, ¿verdad? porque si derivamos e elevado a coseno de x nos queda otra vez e elevado a coseno de x y la derivada de coseno de x menos seno de x por lo tanto esta integral es muy sencilla tenemos aquí e elevado a coseno de x más c entonces volvemos aquí a nuestra solución y decimos Igual, lo he puesto aquí porque pensaba que ya hace falta más, pero nada. Ahí se veía claro. Entonces, igual a c de x por e elevado a menos coseno de x. Solito y muy bien. Tened cuidado de esta constante, no se nos olvide, ¿vale? Entonces tenemos e elevado a coseno de x más c, todo esto multiplicando por e elevado a menos coseno de x. O si queréis, 1 partido e elevado a coseno de x. Y aquí tenemos nuestra solución. ¿Qué era sobre el teorema de superposición? Si nos fijáis, esta solución y, porque será la de la homogénea, esta solución y ha sido la suma de nuestra solución de la homogénea más nuestra solución particular que hemos buscado después derivando y haciendo todo ese lío que hemos hecho, ¿verdad? Con la verdad del producto y todo. Entonces esa es nuestra solución, si queréis. Si nos fijamos aquí, podemos poner un poquito más. Lo que pasa es que la dejo sin para que veáis lo eh, cómo nos ha quedado. Si multiplicamos aquí, elevado a coseno de x por elevado a menos coseno de x, aquí nos queda igual a 1 más c por elevado a menos coseno de x. ¿Vale? Pero para que veáis cómo hemos ido sustituyendo. Espero que lo hayáis entendido más o menos bien, yo creo que al final nos ha ido medio bien. Y bueno, vamos a ver otro más porque sigue habiendo más tipos de ecuaciones, ¿vale? Vamos en el siguiente vídeo.